Bueno, eh, a ver, viste que siempre se dice que las personas o los japoneses eh, son muy ordenados, inteligentes, sí, disciplinados. metódicos, disciplinados. Bueno, ¿querés ver? Eh, Sofía Fernández, perdón. Ah, sí. <risa> Casi, ya, ya estaba a punto de. Sofía, Sofía ¿vos querías ]ía? participar de este, de este segmento? No, si quieren me voy, si quieren. No hay de problema. repente sentido, que vamos De no, mostrar algo. De re... Yo de no repente escucho, sentí vamos, dos ojos acá vamos. y me así. Toco y... Aparte, Sofía, no es de la persona. Se lo haces a Pablo Gerardo y te lo puedes llegar a perdonar. No, Eros Sofía, socialidad. no te lo deja sí. pasar. Sí. Incluso puedes llegar a arrojarte algo. Ahora no puedes Así con el teléfono. No. Bueno, esto lo va a contar Sofía. Chicas, no me dejen con todo mala suyo. fama. <risa> bueno, voy a empezar a contar. Sí. Eh, bueno, tras el triunfo, recién mostramos una parte dentro del de estadio donde jugó Japón contra Alemania, que habían limpiado absolutamente sí. todo lo que habían dejado los hinchas en las gradas del estadio Pero, ¿cómo fue el festejo en Japón? Recordemos que, o oh, mejor dicho, como en todas las ciudades Cuando se gana una sele un seleccionado, ¿qué se hace? Se reúnen todos en una esquina Ay. emblemática de la ciudad En el Obelisco Bueno, en el Obelisco o aquí en el ex kilómetro cero Pero miren, ellos se reúnen, celebran Pero sin infringir la norma ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el semáforo está en rojo sí. Cruzan la calle, festejan en la calle ...pero cuando el semáforo da verde... ...todos otra vez a su lugar... ...para que circule el tránsito... ¿Cómo los bancos... Quiero... ...sin modificar broma, canción, sí, absolutamente gente. nada... ...pero miles y miles de personas... ...se reunieron... Ay, ...en una cambiar, esquina... Cambiar. ...muy emblemática... ...y mira... ...ahora da verde... ...y se van todos... ...hacia la orilla... ...de la calle... ...para que circulen los vehículos... ...mirá, en rojo ya se van volviendo... ¿no? ...dicen, bueno, está por larga. ...y deben claro. como nosotros... El ...ahí tontador. da verde... ...y miren, dejan la calle totalmente despejada, la verdad es que son un ejemplo en todos los sentidos, los eh, bancos, ¿eh? sobre todo en el orden, ¿no? Ahora va a dar verde, van a ver, y eh, rojo, mejor dicho, y, y otra vez van. vuelven a reunirse y festejar. ¿Y así estuvieron allí. toda la noche? Así estuvieron todo horas el día. Se... <ríe> <ríe> así estuvieron. ¿Cambió? 203 veces. Bueno, el pará, dice, hay que ganar la Alemania. eh, o sea, eh No lo sé, no sabemos, imagínate. Bueno, los, los árabes, todo lo que hicieron, hasta regalaron le regalaron no, un Un feriado. feriado. ¿Qué otra cosa más? Porque me he olvidado. Eran tres cosas: era el feriado, eh, no Un yacimiento petrolero <risa> no, para, no, para, para acá, un... ¿no? Ah, no, tanto no. Pero Eso es para el próximo. Para es que es un montón. Para y para Japón también. La verdad es que eh, el triunfo lo festejaron, pero a lo grande pero cumpliendo las normas así muy que bueno bien, muy bien los japoneses